Señores, en el día de hoy ha estado debatiéndose en diferentes sectores la propuesta de la creación de un reglamento para regular lo que son las trabajadoras domésticas, como conocen popularmente las empleadas de las casas de familia, esas asistentes, esas jóvenes que asisten en los hogares, que son las que trabajan en los temas de limpieza, cuidado de niños, cocina y demás, unas empleadas que hacen una gran labor y hoy en día son un factor muy importante para la convivencia familiar de cada uno de nuestros hogares, debido a que padres y madres estamos envueltos en los temas laborales, estas son quienes se encargan más de la atención de la casa. El Ministerio de Trabajo, precisamente el Ministro de Trabajo y Miguel de decan convocó una consulta pública con un plazo de discusión de unos 25 días, dirigida a toda la sociedad en sentido general, precisamente para discutir sobre la propuesta de la resolución respecto al contrato de trabajo de las trabajadoras domésticas. Condiciones donde estas jóvenes puedan tener seguro médico, puedan tener un horario determinado, puedan disfrutar de vacaciones, salarios y demás. Hay algo que uno le llama la atención y quiero dejar esto como en el aire. Señores, si esas trabajadoras domésticas que van dos y tres días al hogar, a diferencia de otras que van hasta que están con dormida permanente en la casa, otras que van solamente eh, los, siete días, los cinco días a la semana, de lunes a viernes, otras que van de lunes a sábados y demás. Uno se pregunta, ¿el trato será igual para todas? ¿El salario será igual para todas ya que se van a regir por un salario mínimo? ¿Serán las condiciones las mismas para todas? ante las condiciones que ustedes saben, que hay jóvenes de esta o señoras de la casa, como se le dice, que van tres días nada más, limpian, eh, hacen acondicionamiento del hogar y demás, serán para todas las mismas. Ahora, ¿usted cree que un hogar de clase media pudiera cubrir lo que es el salario, el pago de las vacaciones, el seguro médico y demás para una joven que tenga como asistente en su hogar? Esto hay que ponderarlo. Y creo que tal vez, lejos de hacerle un bien a estas jóvenes que son las trabajadoras domésticas, pudiéramos estar haciéndole un mal, ¿sabían ustedes? Pudiéramos estar haciéndole un mal, ¿por qué? Imagínense ustedes, estas jóvenes que están en la casa, durante toda la semana hasta con dormida, los dueños de la casa tienen que cubrirle la alimentación, jabón, baño, dientes, toalla y todo lo que se necesita, consumo de energía y demás, Menciono algunos casos para dejar en la mente de ustedes cuál es la realidad de este sector y en las condiciones que se elabora, que las autoridades tienen que tomar esto en cuenta y hablar de un salario mínimo, pudiera limitarla porque hay muchas de estas que no ganan un salario mínimo pero hay otras que ganan más del salario mínimo y muchas veces superiores y hay casos que yo sé de hogares que tienen que darle el pasaje a muchas de estas para trasladarse, ¿sabían? Menciono cosas así puntuales, ¿por qué? Porque precisamente en el día de hoy se ha una declaración muy importante de la Central de Trabajadores Autónomos que consideró que el Ministerio de Trabajo no tiene facultad para disponer una resolución que regule la contratación de las empleadas domésticas, ya que el Código de Trabajo es la que las regula. Vamos a escuchar esto que dice la Central de Trabajadores Autónomos, por favor. El Ministro de Trabajo no tiene facultad para eso. La ley, el código de trabajo, dice cuáles son las condiciones en que se deben desempeñar la trabajadora domésticas. No. Ninguna resolución del ministerio puede modificar eso. Esas son las cosas que deben llevarse a la modificación que se están discutiendo en el código de trabajo. Todo lo que se diga fuera del código de trabajo es publicidad, es ganar espacio en la prensa y que el ministro sabe que él no tiene facultad para hacer eso. Pero... Yo les reitero a todos ustedes, para que tengamos una idea, escucharon lo que dice la Central de los Trabajadores Autónomos, precisamente les recuerdo a todos ustedes, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Decán, convocó a consulta pública para discutir la resolución que emitió la entidad para regularizar lo que es el trabajo doméstico, la consulta tiene un periodo de 25 días y va dirigida a toda la sociedad para la discusión sobre la propuesta de resolución respecto al contrato de trabajo de los trabajadores domésticos, las trabajadoras domésticas. Pueden ser hombres como mujeres. A veces es necesario regular. A veces tenemos que llevar a cabo los cambios, las transformaciones, pero saber cómo cada sector se ajusta a diferentes condiciones porque las trabajadoras domésticas no todas tienen las mismas condiciones y sepan ustedes que esto pudiera limitar la contratación de nuevas empleadas domésticas, ¿sabía? Hay que tomar todo esto en cuenta ante esta situación y escuchar qué dicen los diferentes sectores en este proceso de consulta que se inició por estos 25 días. Vamos a ver cómo concluye este tema de la trabajadora doméstica, claro que sí.